Ah, la mierda en la zona Marta Vas atrás, gente, atrás ¿A tu derecha, pute? ¿Atrás, chido? <risa> no sé, <risa> qué pedo, ¿dónde están los hijos de puta? puta? ¡Ahí, en el pasto! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, eso, ahí! Uno más, uno más. <risa> ¿Qué haces? <señor, risa> Listo. Por fin tengo mi pinche muerte, ¿no? Ya, ya era hora, carajo. Qué asco. Tan rápido lo maté. Pues que no puede ser que lo haya matado tan rápido. ¿Puede que...? Bueno, perfecto. Un minuto Ahora para sí. llegar. ¡Qué madre! Excelente. Papá! Miren ese lag, papus. 5 kills y llegar por atrás, pero claro, el otro va a tener. Mira, desde arriba, pero igual, ¿no? Pero otro, hay otro pendejo que está por. Pero es que ya, o lo hago. Disparos a la derecha. Ahí va otro. <risa> lo maté. Al God 74, al Dios 74. Ya me volví un Dios porque lo maté. Ahí hay, un, ahí hay una... Esa es mi esperanza. Esa es mi esperanza, esa esa van. Va un tipo corriendo. Bro? Uf, lo maté, 12 muertes. Cuidado, fe. Oh, no. no, aquí está bien. ¿no? El uno atrás del árbol. El otro está atrás del árbol. Se está curando No pude no, ahí quédate, ahí quédate. Ahí ¿Qué? ¿Te mató? Mira, Sí, sí. Con tu arma en full auto. ¿Tienes granadas? No. No, no, no, no. Lo matea, huevo. Bien. Ya tenías car, Ve, vean todo lo que traía este cabrón. El pues no ¿no? único que se mete en la casa y ustedes se dan la vuelta entera, bro. Yo no tenía nada, yo apenas estaba el otro hey, mira del Ya está el Sur este y este ah, acá Detrás de la roca Cuidado Cúbranse, cúbranse bien. Buena, buena Si me aguantan tantito, igual le puseo por atrás, eh. Que se prenda, que se prenda esa mierda. Boom. Dicha explosión, no vale. los mata, Ah, sí los mato. Ay, no que eh, Ya eh, está. Con 8. Yo tiré a 3. ¿Alguien tiene balas de las 7? Tengo. Pero queda uno vivo, queda uno ojo. Ah, la miro. Uh, casi me den la. Buena, buena, le di dos tienes ese. Listo. Muerto. Bueno. Se está dando con otro, ¿Ves? Ahí está, ahí está. Ahí está. ¿Dónde están? Yo no. Lo mateo. No, no, árbol ahí enfrente. Ya lo mateo. Boomer, Boomer. Hay otro, mi Ah, ya mamó el Peter, güey. <risa> mirad, mirad. ¡Ahhh! <ríe> oh, ¡Hola! No sabía. Oh! ¡Un single! Ah bueno. uh, watch out for the guys in the man and Buena Lol Dude I still got him with the grenade what the fuck